los jefes netos, vamos por oro, cocha y dinero Quieren sacarnos del medio, dice Dujo que se viene pa'l som, som, Somos los jefes ves esto, vamos por oro, cocha y dinero Quieren sacarnos del medio, dice Dujo que se viene pa'l ghetto. Nunca te vi por el West no, no. Hablan de calle y yo son el Waves Quieren surfear en mi Waves En la revista mi fame, Mi music radio soldate Siempre estamos muy lindos Con el menor explotando Mi DVD para vos sale muy caro Con los míos no estamos contando Amigo. Saco del Oeste, llego para el Norte era cierto esto estamos facturando ceros en el banco y a poco lo oramos Estamos viviendo, lo que de chicos soñamos Salimos del barrio para Madrid con mi hermano Lo que ya me rechazaron, los criticaron Hoy me llamaron que querían conmigo un Venimos palo. ganando el game, cambiaron las cosas Me lleven los mails, de día y de noche metiéndole En el estudio todos los days Lo que hacemos en ley si saco un tema se cae la red Seguimos on fire, desean tener nuestro level En todas las listas top 10 so Som, somos los jefes honestos, vamos por oro, cocha y dinero Quieren sacarnos del medio, dice Dujo que se viene pa'l som, som, Somos los jefes honestos, vamos por oro, cocha y dinero Quieren sacarnos del medio, dice Dujo que se viene pa'l el, el menorcito en la wave, dejando regalos like Baba Noel, Baba Noel. Yeah. No necesito tu game, nah, santo Diablo a la vez, a la vez. Yeah. eso gato le traje de los buenos, lo caminos. Bueno. En el mismo terreno, moviendo la pa' y solo tengo 13. Mientras más gano, más feca aparecen, haciendo que exploten los KRK. Manito no bajo la velocidad, el brillo no baja su intensidad. A las houses que bajan les gusta mi trap, a esos gatitos decirle. Tengo un flow que parece un desfile, canciones más como misiles. A corta contando los miles. Vivo like, operativo, siempre firme por lo mío Yeah, ey, ando equipando los líos, juego fino como lío Yeah, ey, ahora no llegan los cómics, es que tiranme la coma, yeah. ando en busca de millones, descartando traidores Yeah Somos los jefes en esto, vamos por oro, joya y dinero Quieren sacarnos del medio, dice tu hijo que se viene pa'l guero Som, som, somos los jefes netos, Vamos por oro, joya y dinero Quieren sacarnos del medio Dice Dujo que se viene pa'l